Bueno, es que Bueno, estamos en el punto en el que estamos porque ni yo le he convencido a usted ni usted a mí, o sea que estamos en el, en el punto de en el punto de inicio. O sea, yo creo que los que los datos si analizamos eh, la, la rentabilidad en, el, en, en varias en varias áreas, ¿no? la, la económica ya hemos dado las, las cifras y luego la, luego intentaré eh, relacionar la rentabilidad financiera con la con la social. Se ha hablado que en esos 7.000 millones de 3.500 euros por, por vasca... ...hemos hablado de, de lo que se ha incrementado de esos 3.000 y algo iniciales... ...a los 7.000 millones eh, finales en todos los cambios, del, en todos los cambios del, del proyecto... ...estamos hablando de una rentabilidad económica... ...que solo hay tres líneas de alta velocidad en el mundo que, que la tienen... Que es una línea en China, la Tokio-Osaka y París-Lyon... ...esas son las únicas que, que lo tienen... La paris León tiene 28 millones de, de, de usuarios y de usuarias. Es lo mismo que tiene el conjunto del Estado español. Por ahí se ve la rentabilidad que puede tener la, la, el conjunto de la red del Estado español en cuanto a, a la rentabilidad eh, económica. Pero luego está la rentabilidad eh, social. Hay un montón de, de citas. Eh, estuvo aquí en el Parlamento Vasco, creo que ha sido mencionado antes, Germán Bell. decía... Eh, ...hablando en este caso de las cifras, como he dicho antes, de Francia. En el TAF viajan personas de clase media alta y eh, empresarios y e empresarias. En Francia sabemos que en el año 2008, de cada 100 viajes en el TAF velocidad... ...28 los hacían el 10% de las personas más ricas. Y las personas con menores rentas casi no hacían ningún viaje en TAF... ...ya que se mueven más en trenes regionales. Como decía antes, se da una distribución muy regresiva de, de la renta eso es lo que eso es lo que decía en este caso Germabel, hay otras citas y eso es también tener en cuenta la rentabilidad social de un proyecto eh, cuando se hizo la línea Barcelona-Madrid lo que si se entiende la oportunidad de viajar en el AVE de, de Barcelona a Madrid son y y vuelta unos 140 euros de, de media en el precio del, del billete y desapareció el tren convencional la única alternativa que hay son autobuses largos y tediosos al, al, a la alta velocidad con esos precios entre Barcelona y Madrid ¿qué va a suponer en precios si ahora tenemos en, este, en el caso de Bilbao que es el que usé por ejemplo el viernes para ir a Madrid en el autobús 50 euros de media ida y vuelta ¿qué va a suponer para vascos y vascas que tengan que ir a Madrid ¿qué va a suponer esos 100 euros 40, 130, 120, no lo sabemos, eso es especulación, por tanto no voy a dar una cifra concreta que va a suponer eso. ¿Quién usa entonces el tren de alta velocidad mayoritariamente? O sea, rentabilidad social también significa que esa rentabilidad económica que no se hace, que se traspasa a los presupuestos públicos, estamos haciendo con los presupuestos públicos de todos y de todas pagar un tren que es mayoritariamente, mayoritariamente que no solo, pero mayoritariamente eh, usado y utilizado por eh, clases medias altas y altas. Porque a ver quién va a poder pagar esas cifras en un, más allá de unas vacaciones concretas o de un momento puntual para desplazarse a Madrid, por ejemplo, que es una cosa bastante habitual en nuestro, en, en el caso de, de Euskadi. Y con las líneas, cuando hablamos de línea convencional. Eh, si lo he dicho así rectifico, no hablaba de reutilizar que también donde se pueda, sino de eh, el diseño de las obras nuevas se pueden hacer también pensado en otros, con otros criterios. Y como decía también, eh, el criterio de rentabilidad eh, medioambiental, o sea, no hay que solo tener en cuenta en el momento en el que está puesto en marcha la, la, infraestructura, la infraestructura, sino lo, lo que se emite también la emisión de CO2 a la hora de hacer la la construcción. Si fueran ciertos esos 8 millones de usuarios, vamos a hacer un ejercicio de, de ciencia ficción o de esos 8 millones de, de usuarios, serían eh, 30 años para la sostenibilidad de, de la línea. Si hiciéramos eh, caso a esos 4 millones de usuarios, serían 60. Eso también es rentabilidad del, eso es también rentabilidad del proyecto y eso es por lo que eh, más de una ocasión, tanto en esta legislatura como en las otras anteriores, eh, desde, desde nuestro grupo eh, político hemos eh, presentado incluso alternativas concretas también al tren de, al, a este diseño del tren de alta velocidad y hay otros diseños, otras alternativas que se han presentado también en este país que no se han tenido y no se han tomado en cuenta y, y creo que esto, este tipo de informes como el del Tribunal de Cuentas de Europa yo creo que... Sí que deberían de hacer eh, pensar en cómo estamos haciendo las obras en nuestra construcción y también, eh, vuelvo a insistir, en la rentabilidad social, incluyendo también eh, una de, de las... De, se presentó un, un informe también sobre el tema de... ...de las condiciones de, de en las que estaban operando eh, los y las trabajadoras de esta línea de alta, de alta tensión. Urco Palazza tiene un, un, un libro sobre, el, sobre, sobre ese tema y ahí está denunciado también las condiciones de contratación de esa, de esa obra pública. O sea, y podría, me he quedado sin tiempo, por lo tanto no voy a, no voy a releer el, lo, que, lo que en dicho libro se dice, pero yo creo que el gobierno también tiene que ser consciente de lo que está pasando en cuanto a las condiciones laborales de, de esa obra. Es que